¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jaime y Alejandro Esteo de Formándote con Escolario y estamos en la lista de avanzados. ¿Qué vamos a ver hoy, Jaime? Hoy vamos a ver cómo se hace un examen. ¡Genial! Pues vamos con ello. Pues es muy fácil, simplemente tenemos que darle Añadir Actividad y cuando estemos dentro de Añadir Actividad tenemos un apartado que nos pone Criterios de Evaluación. Aquí justamente... Tendremos que marcar examen, ¿Vale? al marcar examen nos dirá que la actividad se considera un examen. El alumno solo tendrá un intento para solucionar cada ejercicio antes de ver la respuesta correcta. Por lo que veo, Jaime, bueno. se le puede poner un tiempo límite al examen, ¿verdad? Eso es, podemos poner un tiempo límite en minutos, por ejemplo, podemos poner pues, 30 minutos, Genial. por ejemplo. Y tiene opciones, ¿verdad? Sí, tenemos la opción de aleatorio, que los ejercicios aparezcan de un orden diferente para cada alumno y los estilos. Perfecto. Vale. Pues nada, una vez analizado esto, vamos a crearlo. Pues eso, le damos OK y se abrirá la primera transparencia y como hacemos, pues para crear un libro, Sí, eh, vamos indicando aquí. Lo que indica pues este formato es que es igual que crear una actividad, simplemente estamos es es. dando un formato de examen. Yo directamente puedo poner aquí en la primera examen. Bueno, en la primera pongo examen, y ahora la elimino. Le doy a nueva transparencia para crear directamente las preguntas del examen. Voy a crear autovaluables alguna de tipo test, que suele ser muy común. Vale, venga. Pues vamos a crear unas autoevaluables de tipo test, que la tenemos aquí abajo. Perfecto. Le hacemos clic. Y aquí, pues ya sabéis que tenemos que poner la pregunta y la respuesta aquí abajo. ¿Vale? Veo que eh, hay que poner las cuatro opciones y no. la correcta le añadiremos un asterisco justo delante de la palabra, ¿verdad? Eso es. Aquí podemos poner examen, extremadura, voy a hacer un examen sobre extremadura. Y aquí ponemos la pregunta, por ejemplo ponemos... Eh, ¿Cuál fue la primera ciudad extremaña a ser patrimonio de la humanidad? Pues una vez creadas las preguntas, vamos con las respuestas posibles. Pues pondríamos... Eh, vamos a poner Cáceres, Mérida y, y Badajoz. En ¿vale? ¿Vale? primer lugar vamos a poner la falsa, que sería Mérida. Ponemos Mérida. Le ponemos los rayas. Ahora va a ser la verdadera, la verdadera se le pone an antes de la palabra un asterisco, ponemos el asterisco y pongo cáceres, otra vez le pongo dos barras y ahora pondría otra falsa, que pondríamos, que podría ser Badajoz. Perfecto. Así la tendríamos. Pues bueno, sí, sencillo, crearemos una pregunta. Vamos a ver si quieren crear un par de ellas más y vemos cómo vale. queda el examen vale pues ahora vamos a poner cuál es el nombre nacional que hay en Estre el parque nacional que hay en Extremadura pues la ponemos aquí cuál es el nombre del parque nacional que hay en Extremadura y ponemos por ejemplo pues aquí voy a poner Cornalvo, que no sería sería falsa les pongo las dos barras, ahora pondría la verdadera, pongo el asterisco, Mofrague, que sería la verdadera, pondría a través de los dos asteriscos, y la ahora la... pongo Tajo Internacional. Exactamente. Vale. Perfecto, vamos con otra. Pues vamos con otra. A ver. Eh, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Atajar. Atajar en castuvo. Pues, ¿Puedes empezar con la correcta si sí, quieres? Sí, puedo empezar. La correcta sería atrochar. Atro Pongo el asterisco. Atrochar. Barra. Se te ocurre otra palabra. Eh, a, atajo. Atajo. Atravesar. Pues atajo. atajo. Y ponemos otra. Atajo. Y atravesar. Vale, pues ya estaría. Importante. Darle a guardar. Vale. Perfecto, vamos a ver cómo queda. ¿Cómo quedaría? Pues cierro el audición, que varía Ah, así, ¿vale? Genial, vemos que directamente está el tiempo ya saltado, el tiempo de 30 minutos que hemos marcado, ¿verdad? Eso es. ¿eh? Se puede poner ya. cuatro opciones también, nosotros hemos decidido poner solo tres, eso es importante indicarlo, y eh, solo es un intento, porque es un tipo de examen, por eso ahí te pone un intento. Sí, mira, lo haría, le daría corregir y saldría la nota. ¿Qué ocurre cuando el alumno ha hecho el examen? Directamente entiendo que saldrá la nota, ¿verdad? Eso, es. ¿eh? Le tienen que dar para adelante, siempre para adelante, para que terminen el tema y se vuelque la nota, ¿eh? Perfecto. Que terminarán el, el examen, le dan para adelante, aceptar, y ya quedaría volcada la nota. Genial. Eh, ¿Puedes mostrarles dónde verían el apartado de exámenes en calificaciones de un Eso, sí. Mirad. Justamente, si nos vamos a mis grupos... Tenemos el apartado aquí de calificaciones. Pues dentro de calificaciones tenemos un apartado que pone exámenes. Sí, lo pues aquí ahí. en exámenes veríamos la nota. ¿Vale? Yo por ejemplo si comparto ahora mismo el examen con el grupo de quinto de primaria. Le doy aquí. Añado el libro que es donde tengo el examen. Sería este. ¿Vale? Me iría a alumnos, a calificaciones, elijo el libro donde tengo el examen, pues aquí en exámenes vería pues, las calificaciones, aquí es justamente. Sí, además podrías poner una valoración escrita, por si quieren irle un comentario, ¿verdad? Eso es. ¿eh? Exactamente bueno. igual alguna actividad. Cuando accedo dentro de un examen, por ejemplo voy a acceder el de Marina, aunque no lo tenga hecho, tengo aquí, para añadirle una nota, un comentario. Vale. Exactamente, perfecto. Pues nada, eh, creo que ha quedado bastante claro cómo crearlo. Os animamos a hacerlo, ya sabéis, nosotros hemos probado con una actividad. Pero podéis elegir otra actividad. Casual. Pues nada, si ha gustado el vídeo ya sabéis, suscribiros. Muy Muchas bien. gracias Jaime, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos, hasta, hasta luego. luego.